¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, hoy es jueves y desde hoy hasta el próximo día 26 a las 5 de la tarde tenéis en la Epic Games este epistory. Así que nada un juego de aventura, exploración, narración corred, cogerlo se escapa, cuidaros sed felices y no olvidéis aullar a la luna chao chao, nos vemos, vamos Things which sought to hurt her. And then she saw the shadow within. She found herself alone, lost in darkness. A light shone ahead, a light of power. She was not afraid of the shadows, nothing could stand.